Salve, Estrella del Mar. San Alfonso María de Ligorio, en su obra Las Glorias de María, nos enseña recordando al angélico Santo Tomás, que a la Santísima Virgen María se la llama Estrella del Mar. Pues así como los navegantes se dirigen al puerto guiados por la estrella polar, así los cristianos son conducidos al cielo por medio de María.